Bueno, aquí estamos con Aquí estamos Licenciada, sí. mi querida amiga Mire bueno, la cámara, salude a la abré, cámara Porque está muy poseída Estoy ella, poseída porque abré, tiene... abré, abría oráculo mm. Este maravilloso libro de la nueva visión espiritual Que estamos con la conciencia espiritual Construyendo una mejor conciencia espiritual Pensando en esas cosas que, no so, que son poco comunes Que pensemos, o sea, como hablábamos el otro día Salir un poco de nuestra conciencia humana Que ya más o menos... Eh, sabemos por dónde tenemos que caminar qué tenemos que hacer con nuestras relaciones cómo tenemos que cuidar, por ejemplo, en el caso mío qué es lo que voy a, a comer o sea, hay cosas que más o menos ya las tenemos ahí eh, formando hábitos y hay otras que tienen que ver con la conciencia espiritual que no tenemos el hábito y abro, ¿sí? y me, me tocó algo que en verdad nunca hablamos la importancia del riesgo Ah, no. ah, ah, ah, Bueno, este es el autor de la novena Revelación, uh -huh. James, Redfield. James Redfield. Y esto es la nueva. La novena, la décima, sí. la décima, la duodécima. La... Es el despertar de una nueva conciencia espiritual y universal hacia. Él escribía hacia el nuevo milenio, ya estamos a 20 años del nuevo milenio. Bueno. Eh, nuestro siguiente paso dice para vivir la nueva conciencia espiritual comienza con una intuición compartida respecto de a dónde nos lleva esta evolución de la conciencia uh -huh. o sea una intuición algo que está pasando que estamos eh, teniendo una intuición que la estamos como vos decís, que la están repartiendo fumigando, compartida a dónde nos lleva esta evolución de la conciencia ¿qué pasaría por ejemplo si todos vivieran la nueva conciencia tal como eh, la describe él acá en este libro eh, Bueno, que hablamos mucho de la nueva conciencia y creo que ya podemos ver algunos aspectos de nuestra cultura eh, y de cómo se transformaría nuestra cultura y entonces se empieza a hablar de la importancia del diezmo dice la existencia de una ley universal del dar y el recibir es una afirmación ubicua en la literatura clásica mística ya sea el concepto bíblico de cosechar lo que sembramos o la ley del karma en el Oriente las religiones nos enseñan que nuestras intenciones y acciones vuelven a nosotros para bien o para mal curso de milagros, dar y recibir es sembrar verdad mismo todo lo que doy es a mí mismo que me lo doy eh, cuando sentimos que damos no estamos dando así que mejor no demos nada ¿no? que cuando sentís aunque vos muchas veces nos eh, hiciste dar como para crearnos el hábito porque <coughs> yo me acuerdo que muchas veces que las consignas eran de dar no te gusta la o sea, me encantaba dar cuando a mí me parece no cuando te parecía a vos que tenemos que dar pero después este, se fue haciendo hábito bien que era un juego, que, que lo hacíamos me acuerdo tantas veces que dimos ¿te acordás cuando en las clases había una alcancía que le, le dábamos a un comedor de niños? y, y decía la alcancía estos niños tienen la mala costumbre de comer todos los días que, y poníamos un peso, cuando un peso era un dólar sí. ¿sí? y andaba en clase, que eran mil personas Andaban con la alcancía y este decía eh, la leyenda decía colabora con lo que puedas porque estos niños de este comedor y nombrábamos el comedor tienen la mala costumbre de comer todos los días. Sí, así todo no era real porque como no tenían zapatillas todos los hermanos de una familia a veces venía un hermanito y dejaba al otro descalzo en la casa y venía a comer así que ni siquiera la costumbre de comer todos, todos los días, días, ¿no? a veces no era todos los días, cuántas realidades tan distintas, ¿no? Bueno, de todas maneras creo que esa conciencia también se ha elevado, estamos hablando de 20 años atrás y yo creo que eh, estoy viendo, y seguramente que tiene que ver con mi manera de ver también, eh, muchísimas más solidaridad ahora, cuando se pide o cuando... Este, observo en la calle cuando hay, por ejemplo, me llama mucho la atención los que, que tocan maravillosamente bien el violín o algo y están tirados ahí en un subte, ¿cómo la gente para para darle? ¿no? ¿Cómo eh, valora de parar un minuto su tiempo para sacar un billete, una moneda o algo y darle al don que, que está tocando el violín? O sea, esto lo observo y lo veo cada vez más, como también veo que hay gente que que pasa como no. Eh, no es la mayoría de la gente que se detiene a valorar y ayudar, pero sí veo, y como estábamos hablando en la clase pasada, que hay más monos, quizá como yo también ahora estoy, a veces paro con el auto y estoy, y digo, dar a veces no querés este, revolver o, o buscar o parar cinco minutos, y bueno, eh, la idea es tener siempre en el, en el auto, billetitos de 5, de 10 como para hacer así esto si no lo tenés como hábito hacelo o sea eh, alpiste para los pájaros que están en, en cautiverio en mi, en mi jaulón y alpiste para los pájaros del mundo ¿no? ¿era así? era así bueno sí era así. qué buena alumna que tengo ¡ah! Mucho. ¿usted cree? sí sí claro sí, buena alumna sí bueno. muy buena alumna Muchos pensadores religiosos y místicos aplicaron este principio de circulación del dinero en la sociedad, relacionando la idea, el del diezmo, ¿no? La idea esotérica de causa y efecto con la idea de diezmo de las escrituras. Bueno, y acá habla de varios autores en donde esos autores afirman que dar amor y energía, lo cual incluye dar dinero, Siempre crea en el mundo un efecto que genera aún más dinero y más oportunidades para quien lo da Hasta donde yo sé, nadie ha hecho una investigación formal de esta materia Pero las pruebas anecdóticas que sustentan este principio A medida que más personas ponen en práctica el procedimiento Parecen aumentar con rapidez O sea, si te lo estamos compartiendo es para que tomes nota Revises estudiar del 1 al 10, como sería el tema del dar. y si querés saber cómo te estás relacionando con el dinero toma una hoja en blanco, anda a buscar una hoja y agarra un lapicito y vamos a hacer un ejercicio de numerología para que veas cómo estás con el dinero eh, está muy bueno este, este ejercicio porque es cortito Ah, ¿Agarro una hoja? ¿Querés agarrar una hoja? No, ya ah, que, ya Bueno, te pira, por favor, me bueno, extraña de mí. Hoja, lapicera, vamos o a hacer puede ser una cosita. Dale, puede ser así. ¿La hago yo sola o que querés una lapicera? No, no, yo ya lo hice. No, porque después que lo sabes, ya después lo haces con conciencia. La primera ah, bueno, vez es bueno, bueno. inconsciente. Sorpresa. ¿no? Sorpresa, sorpresa. Mm. A ver. Bueno, tenés que escribir del 1 al 10, al 0. 1, empezamos al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Escriban en una hoja los números consecutivos, como se les cante, a ver qué sale ¿Pero todo eso? 1, 2, 3, 4, 5 Los números, los números del 1 al 0 A ver qué sale Sí, a ver cómo sale, cómo te sale Muy bien. Bueno, eh, si lo digo, ya no tiene gracia, quizás lo, lo tenga que explicar el, sí, pero no la clase que viene. Bueno, los primeros cuatro números, 1, 2, 3, 4, indican cómo te relacionaste con el dinero en el pasado. La, el número 5, 6 y 7 es tu dinero ahora. Y el 8, 9 y 10 es cómo pasar a pensar el dinero en el futuro. El tamaño de los números, la separación de los números tiene que ver. ¿sí? Así que eh, no digo de lo tuyo porque les estoy diciendo. Hay que dejar escribir y después nos dicen. Me mandás por WhatsApp y yo te digo eh, qué relación hay ¿no? con el dinero. Al principio, los, los cuatro primeros. Eh, los tres y después que sabes este ejercicio después primero hay que ver cómo estás, como sí, estado de situación y después sabiendo esto vamos a hacer algo con los números que tienen que ver con el dinero que viene y también esto es una eh, una mexicana que tiene un, un negocio que se llama Grafo Café anda por todos los lugares de México uh -huh. eh, confiterías ¿sí? haciendo grafología y esta clase que, que escuché por YouTube eh, era para el dinero. ¿no? Sí. Eh, María Fernanda, no sé cuánto, Bueno, muy, muy dicharrachera, una chica joven, grafóloga, numeróloga, y nos enseñó, eh, dicen que los grandes, las personas de mucho dinero y mucha fama en el mundo tienen números en la firma. Eh, mostraba el caso de Bill Gay, y bueno, de tantas otras personas que tienen mucha lista de sabes de quién de la que escribió Harry Potter ah. y en general entonces te manda que firmes 21 veces con la dorado en un papel tu firma que empieces a hacer a propósito un número y yo estoy ensayando ponerle dos ocho a mí ya, que me resulta bastante complicado porque estoy acostumbrada a otra firma no que no tiene números ese pueden hacer dos o sea no tienen importancia que números pero sí, empezá a poner números en la firma Y te vas a asombrar, dice ¿Qué cantidad de dinero vas a recibir? No sé, hay que creer, oh, no bien, creer hacerlo? No Hay que hacerlo Firmá, firmá, firmá 21 veces con, con tu firma Hasta que ensayes y que después te salga como firma ¿no? ¿Vos este, tenés números? ¿Firma? A ver si tenés números Eso para mí es un número no, digo vos, perdón, tu firma, Silvia Freire Ese es un número Ese es un número Ahí está Y este también, Sí. 2-1, ¿esa es tu firma? Esa es mi firma Bueno, eh, ahí está lo, este, Intuitivamente ahí. ya tenés los números Ahí está ¿no? Pero hay que tener números en la firma eh, Sí, yo estuve firmando Pero yo firmé siempre muy tradicional Y firmaba eh, así Y no veía los números y ahora voy a empezar a firmar así, porque hacer, viste, un garabato que me queda un 8. Ah, muy bien. Voy a hacer garabatos, porque en general la gente de mucho dinero tiene garabatos, como mi maestra, que en un garabato. Ahí lo dice Silvia Freire. No, bueno, pero te quiero decir, es. Además dice Silvia Inés. Silvia Inés. Pero no sí, es como sí, uno es lo pone. Sí, ¿sí? ¿A vos te lo dijeron o lo hiciste por porque... No, eso no. lo no tengo desde los 18. Ah, mira vos bueno no es casual no es casual sí, señor. Sí, señor. bueno, entonces estamos que el, el amor y la energía la cual incluye dar dinero siempre crea en el mundo un efecto que genera más dinero y más oportunidades para quien los da bueno, no hay una investigación formal pero eh, habla de qué problema hubo con el, con el tema del dinero en las iglesias tradicionales y el diezmo influidas por la manera antigua de pensar que quitaba todo misterio y milagro al universo a esta conciencia espiritual que estamos hablando mm. eh, hablaba de los diezmos solamente como una recaudación que hacía la iglesia o sea nosotros tenemos en la conciencia un concepto del diezmo del que das en la iglesia cuando colaboras con la iglesia sí. ¿Sí? y acá está hablando de otra cosa desde esa perspectiva hay dos tipos de diezmos. Uno es intuitivo, una respuesta a un impulso de dar dinero a un individuo o a una organización porque nos sentimos interiormente llamados a hacerlo ¿no? Y el otro tipo de diezmos que es especialmente significativo para que la sociedad se transforme, es el diezmo dado a nuestras fuentes de información espiritual, o sea, a las fuentes específicas de nuestros momentos sincrónicos cotidianos sincrónicos cotidianos claro, a todas las cosas que nos pasan cotidianos como ya vimos casi siempre los mensajes que otros nos dan que nos permiten avanzar en nuestro recorrido ahí es donde tenemos que pagar un diezmo y esa es una forma de responder y yo creo que nosotros tenemos consignas que si la tomamos son diezmos ¿no? Absolutamente, y si no las toman también Bueno, pero digo, tomarla sí, como un no sí, sí, sí. pensarlo, esto es lo que yo tengo que dar porque eh, también una vez leí en un libro, de, de cuando yo estaba estudiando mucho a ver cómo hacer el dinero que vos tenías que eh, ahorrar el 20% de lo que sí. ganabas ¿Lo, ¿Lo leíste eso también? Sí, señora que se ahorra. Date un sueldo también, ¿te acordás? Date un sueldo. Date un sueldo Cosas que, no cosa que no hacemos. Cosas mm. que no hacemos. O sea, tenemos un mal manejo de dinero. ¿Por qué? Por educación, por creencias, porque hacemos como quizás lo hacían nuestros padres. Hacemos las mismas cosas ahí también, repetimos. Bueno, imaginemos por un instante que todos los que están viviendo su crecimiento sincrónico, ustedes ahí, nosotros acá, empiezan a pagar un diezmo a otros esta manera, con amor. Comenzaría todo un nuevo tipo de circulación económica. Sí. ¿Mm? Daríamos sí. dinero espontáneamente a las personas que nos traen mensajes y al decir nuestras verdades a otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos detenemos a pagarle a Joe dispensa a Silvia Freire en un video de YouTube que en general todos dicen? Si querés hacer una colaboración Ahora se está pidiendo, por ejemplo, poneme me gusta, yo ahora lo empecé a decir, ¿no? poneme me gusta porque también YouTube y Google y todo, si tenemos muchos ingresos a las cuentas, también te pagan. Es una forma de ganar dinero. Entonces, ¿cómo colaboro y uno no lo yo? Hace, ¿eh? ¿Eh? Y uno no lo hace en general. Uno no lo hace en general, ¿sí? Ponerle. Ni. Eh, me gusta y sobre todo para las redes lo que hay que hacer y esto tenemos que aprenderlo y enseñarlo y aprenderlo y enseñarlo y aprenderlo hay que escribir, hay que escribir en el Facebook y hay que escribir, a mí me lo dijo un mexicano me dijo vos contestás con macaquitos porque a mí me ponían linda, qué, qué lindo esto, qué bueno lo que dijiste y yo le contestaba con macaquitos ¿Qué es macaquitos? Dijo, y todos los gifs que están en, en el mismo Facebook que son muy simpáticos un corazón, una cartita, un perrito saltando, uno con un arco iris. O sea, hay muchas cosas que, que te brinda la misma aplicación sí. para que vos contestes. Bueno, eso está muy bien para la amiga, para los nietos. Ahora, profesionalmente, me llamó un mexicano especialmente y me dijo: Mira, te quiero mucho, amiguita. Lo que tenés que empezar a hacer es contestar con palabras: besos, saludos, gracias. Como fuera, pero pone palabras en cada me gusta que te hacen, que creo que vos tampoco lo estás haciendo, en este momento te estás enterando, habría que una persona estar contestando como Silvia Freire, al que mandó un comentario, responderle, porque muchas veces son elogios o qué lindo que está o qué lo que hizo y entonces responderle gracias o lo que fue, porque el mismo Facebook te pone el nombre de la persona cuando vos pones responder mm. y con tu palabra, le va a todos los contactos de esa persona o sea, te conocen todas las personas que te escribieron de México que te escribieron de acá, que te escribieron de allá esto es una nueva manera de ampliar las redes redes gembianas y, y me lo dijeron, o sea que ahora me tomo el trabajo de contestar con palabras a los comentarios que te hacen en Youtube o en, o en Facebook bueno, seguimos pensando en ese mundo ideal un mundo ideal comenzaría todo un nuevo tipo de circulación económica daríamos dinero espontáneamente a las personas que nos traen mensajes y al decir nuestras verdades a otros el dinero vendría a nosotros de la misma forma Chao. En mi caso personal, dice el, el autor de la novena revelación, he recibido muchos diezmos y mi política es la de hacer circular el dinero con un diezmo mínimo. Y pediría a cualquier persona que quisiera darme un diezmo en el futuro que por favor hiciera llegar ese dinero a una obra de calidad. Creo que dar de manera espontánea complementa nuestro sistema económico, confirmando así la idea y la convicción de que la sincronicidad puede complementar y ampliar la concentración exclusiva en la planificación lógica que sostenía el viejo paradigma. No estamos renunciando a las grandes redes de personas con las que ya tenemos una actividad comercial de la manera económica habitual. Estamos sumándonos espontáneamente a ellas, liberando todo el sistema económico global para que salte a un nivel más alto de productividad o sea, superior, ¿qué, ¿qué aprendimos hoy? que también hay una conciencia divina que tiene que ver con la prosperidad y que en este caso abriendo acá en oráculo la sincronicidad con este con este autor nos dio una idea de, de comenzar a dar y fíjate que en muchos tratamientos de prosperidad que venimos haciendo o sea, por ejemplo yo eh, recomiendo que todos los días te conectes con el dinero y lo toques y lo cuentes y lo arregles porque hay momentos cuando estás pasando por situaciones económicas adversas parece como que el dinero va por una vida y vos vas por otra yo recuerdo cuando empecé a amigarme con el dinero después de una constelación que eh, una persona hizo de dinero y el dinero me dijo a mí, hablale eh, y me, el dinero me dijo, hasta que no me mires, yo no te voy a ir a ver yo estaba tan peleada, tan enojada con el dinero y con, la, con las supuestas pérdidas económicas que no lo miraba, o sea, y en la vida del personaje tampoco lo miraba, o sea, ¿cómo vas a querer que venga algo que no lo mirás? Hoy sabemos que lo que miramos crece y entonces eh, empezamos a hacer ese ejercicio con el dinero, sacate del enojo de, de lo que tenés que pagar y todo, y contá lo que tenés, así sea monedas, me recuerdo contando monedas. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos. ¡Qué lindo! Cuatro pesos, cinco pesos. Después encontrás una moneda de 10 centavos. ¡Wow! Decía Luis Este Es una manera de, de una señal de que estás recibiendo de fuentes inesperadas dinero. No haga juicio, pero ¿qué hago con, con todo lo que debo con 10 centavos? ¿no? Que es el primer pensamiento que te viene. Ah, ¿para qué voy a agarrar una moneda? Yo preciso billetes. Después sacaste fotos. Yo tengo varias fotos así con el dinero. Una vez me acuerdo que la que me estaba sacando fotos era una amiga y yo le decía, poned la cara a vos, que ella no tiene ningún problema con el dinero, porque yo no estoy poniendo ni la cara, las fotos no me gustaban. Me veía, media veía como fingida haciendo así con el coso de dinero. Y después los primeros sueldos del gobierno, hace más o menos 10 años, los tiraba así y me llovía. Los cambiaba en billetes chicos, los tiraba y me caía. Mucho proceso porque en cada persona, como en el caso mío, que el dinero fue sucio, mal habido y que tuvo mucha connotación negativa. Por supuesto que las creencias y mi, todo mi sistema celular era dinero allá y yo acá. Así que eh, si estás viviendo alguna, algún tema con la parte de prosperidad, amigate con el dinero y si haces este esto de, de empezar a donar, lo que sea que tengas, sabemos que por varios por varias fuentes nos dicen que es importante el dar, así que bueno, dar, dar, dar, dar. Vamos, habíamos prometido el otro día, eh, Extendernos un poquito más del método de Silvia Freire, ¿te acordás que lo dijimos un poquito apurado al final? No sé de esta parte que te gustaría, de estas píldoras que vas a empezar a dar ahora a tus pacientes, personas que vienen. Uh -huh. ¿Qué vamos a, a comentar? Me gusta llamar seguidores. Seguidores, pacientes no. ¡Sea más, sí, a mí, a mí. Igual Igual que estamos con vos tenemos paciencia. Sí. Sí, somos pacientes. Yo también vos también con nosotros, pero no vos pacientes pensás más bien por lo médico. Claro, sí, como se dice un paciente se le dice desde la medicina. Sí, todo eso. Bueno, eh, paciencia infinita da resultados inmediatos. Bueno. bueno, te acordás que habíamos dicho amarte, vos andás a ver qué te surge de todo este las claves del método de la repetición. Sí, eh, para amarte, que es una palabra tan corta, es un ejercicio muy largo, muy largo, muy pesado, eso quise decir, no largo en el tiempo, no largo lineal, este, tiene una densidad fuertísima eh, amarse, me parece que no, que no podemos, que hay que hacer un trabajo muy profundo, de mucha conciencia, con muchos recursos este, por ejemplo, qué sé yo, estudiar mucho a Don Miguel Ruiz, la maestría del amor, para darte un, uno de los miles, no amar lo que es, este, mucha cosa de, de aceptación, eh, sin que eso signifique resignación, sin yo tengo derecho a ir a hacerme la cirugía si tengo una nariz así, que todos me cargan, que me es incómoda y que me trae hasta problemas respiratorios. Eh, tengo derecho a sentir que esa nariz así no es estética y que no me gusta y que sí, tengo derecho. Eh, lo que no tengo derecho es odiarme por ello, este, no permitirme relacionarme por ello, no, eso es lo que no, no tengo derecho. Entonces hay un punto en el medio que es muy finito. Entre, más sí, tengo esta nariz y yo voy contenta por la vida llevándome todo el mundo por delante con esa nariz, tampoco se trata de eso, o la otra de operarme y operarme y operarme y rebanarme y taparme y censurarme y bueno. Eh, así que me parece un punto muy difícil, yo lo dejaría, ¿qué otro? Bueno, yo lo dejaría yo, yo, para trabajar ahora, ¿no? Yo agregaría uh -huh, que... Empezar por amarte tiene que ver con el concepto que tenés de lo que es el amor claro. que no tiene nada que ver con el amor de, de mirarme y gustarme o de, claro. de ser la persona que quiero ser claro. eso no es el amor, el amor, eh, justamente el prefijo A es sin muerte es sin muerte entonces es conectarte con quien en verdad sos, no sos esto esto que creemos ser claro. entonces el amor parte por ahí y ese amor, nosotros hablamos de amor como las palabras granadas que pueden llegar a ser una cosa o la otra creemos que el amor por ahí lo identificamos con egoísmo, por ahí lo identificamos con este, soberbia o por ahí con victimismo, eh, eh, tiene muchas connotaciones, entonces en principio acordate de lo que es amor y fíjate, a ver qué te podés dar en tu parte, estamos hablando de la conciencia divina, como el ser eterno que sos. A ver cómo podés elevarte por encima de la situación a aceptar lo que es desde otro lugar. O sea, ¿no? Tu cuerpo físico, tus hábitos, por supuesto, si querés mejorar, podés mejorar, pero no se mejora desde la crítica. No se mejora ni, la, ni mejora el otro, ni mejoramos nosotros. Eso es lo que es la verdadera empatía, leíamos el otro día en un curso de milagros, la verdadera empatía. La verdadera empatía es reconocer el ser en cada uno de nosotros. Uh -huh. eh, no en el que está enfermo decir pobrecito, ni en el que no tiene plata, pobre que no tiene plata. Porque eso es una manera de no reconocer el amor, la eternidad en el otro, la eternidad tuya y no te elevas. Así que, eh, buena, buen concepto este de, de amor que hablamos mucho de amor incondicional, yo por lo menos no tengo ni idea, no sabemos por qué habla incondicionalmente eh, y sí empezar a saber qué significado tiene el amor, el amor es eh, sin muerte, el amor no muere. Volviendo a esto de los malos entendidos en las palabras, en los términos que uno utiliza, eh, amor incondicional, si yo voy a trabajar el amor incondicional por mí misma, y me voy a amar por encima de todo lo que diga, haga, piense, sienta, sea porque eso es el amor incondicional también hay un límite muy sutil, por eso este, eh, recomendaba que no trabajáramos con este punto todavía ah. no, no, nosotros podemos hablarlo, quiero decir que si yo tuviera que darle una grajea a alguien para que tome esta en es la casa, la primera. esa no es la que yo le daría porque en el amor incondicional, si yo digo, bueno, me acepto, le dije lo que le dije, está bien, me equivoco. Me quedo en chancleta, todo. Y total. me acepto y le dije, la puti, está bien, fui muy apasionada, pero bueno, no importa. Me como está la bien, pizza. Pues, por ejemplo, entonces, eh, con respecto al emocional, por ejemplo, con, si no estuve bien, igual, no, no estuve bien, yo me amo por encima. Hay, hay también un límite entre ese de amarme. Eh, incondicionalmente y perdonarme cualquier cosa amarme así como soy y no ir a la cirugía y seguir con esa nariz amarme y no cambiar nada amarme y no pretender amarme y... bueno es muy complicado muy complicado este, lo que sí uno puede ir detectando en el ejercicio de amarme eh, esto no fue amor esto que hiciste con vos no fue amor esto que pasó hoy fue ausencia de amor. Eso sí uno puede llegar a detectar, pero yo, insisto, no trabajaría con ese. Bueno, vamos con otro. Valorarme, cuidarme. Bueno, es un poco más de lo mismo. Y cuidarme no significa resguardarme. Sistemas de defensas no. Claro, significa el cuidado, ¿no? El cuidado, la atención, cuidarme, atenderme preguntarme qué puedo hacer por vos qué puedo hacer por vos Esta mañana le, este, leía eh, empezamos la lección 2 de, de la vida del corazón y decía Jesús que siempre estás comunicando y que eh, con el cuidado estás comunicando eso que vos decís tantas veces cómo afectamos a otros cuando estamos con un lápiz labial o cuando no nos ponemos el lápiz labial ah. o cómo vamos afectando a las otras personas con nuestra actitud y claro. entonces esto es lo que dice decía esta mañana siempre estás comunicando y qué estás comunicando lo que elegís percibir creer y sentir claro. estamos siempre comunicando parecería que comunicarse es hablar no, no le dije nada de no, claro. no es necesar, no es necesario claro, porque... no es con no es con la, el, el verbo sí. bueno soltar las creencias te gusta Sí, todas las creencias la y es. los pensamientos que me dañan. Sí, este, y en realidad eh, todo es pensamiento. Dice el DJ, siempre recuerdo, me impactó mucho, hace 600 mil años, cuando escuché por primera vez de su boca, en mi oído, eh, todo es un pensamiento y un pensamiento se puede cambiar. Es maravilloso, es una cosa, este, ya es liberadora, fue liberadora cuando yo no entendía eh, ¿fue liberadora cuando creí entender lo que en realidad no era? ¿fue liberadora cuando entendí? porque en verdad todo es un pensamiento hoy por lo menos es lo que creo ¿no? por, por, por haber adherido, yo no lo inventé eh, así que me permito decirlo con, con total humildad porque no estoy hablando de un invento estoy hablando de que hay un montón de maestros que aseguran que todo es un pensamiento eh, y bueno, y también que un pensamiento se puede cambiar. Así es fácil mm, y cuesta. Un poquito. Claro. Lleva un tiempito. Lleva un tiempito porque un pensamiento está como, como sellado, así como, como en la guerra, ¿no? Como y afuera. aparte, eh, el otro día escuchaba a una persona que hablaba que las creencias son los ídolos de los que habla el curso de milagros. Mm. Y son tan ídolos que por eso no querés abandonarlos. O sea, está, está tan firmemente arraigado esa creencia, ese pensamiento que vos decís en, de cómo son las cosas y que los discutimos y que queremos tener razón que entender que esos ídolos ocupan un lugar en la mente El curso de milagros hablaba justamente del altar de tu mente donde si lo sacaras Dios depositaría los dones que tienes para vos porque había, se me han confiado los dones de Dios se te confiaron, pero no te llegan. No, no llegan hasta que vos no vayas sacando los ídolos. No como en, la no en el celular. Igual que en el celular, no tenés espacio. no tenés te, espacio. Me, te mandé un video, sí pero no lo pude ver. ¿Y por qué no tenés espacio, hermana? Borrar algunas cosas, mandarlas al basurero, mandarlas a la nube, para que puedas tener espacio para ingresar lo nuevo. Y en lo nuevo vas a tener que hacer una repetición para poder grabar lo nuevo, no es sencillamente ah bueno, está bien, los hombres no son todos iguales los hombres no son todos iguales no. y ya está, no, no, no. Tenés que empezar a hacer encuestas, y a mirar a los hombres, que nos buscar intencionalmente a los no, hombres. No, primero que sean. saber qué pensás de los hombres vos. ¿Qué pensaba tu mamá, qué pensaba tu papá, qué pensaba tu hermanita? Exacto. Eh, ¿Cómo fue tu sistema de creencias acerca de los hombres? Exactamente. Y ahí haces un catálogo de todas las creencias y podés seleccionar porque hay muchas cosas que nos dijeron que estuvieron muy bien. Claro. Y que las podemos tildar como que sí. están bien. Y bueno, usamos a Byron Katie, que nos pregunte por favor, ¿eso ¿es eso cierto, cariño? Sí. Sí. sí. ¿En verdad es cierto? No sé. Bueno, y repetir las lecciones de un curso de milagro, ¿qué te parece también? Sí. Bueno, este año. Es así que te lo regalo, la grajea. Sí. sí. No hacer suposiciones, ¿qué estoy tomando? Eh, Perejil. Con la señora que está en la casa que se dice Perejil. No, estecito. ¿Este es qué? pero ah. eh, El otro día le decía a la profesora que, de Megatron: estamos yendo de un aparatito al otro que me, hacemos terapia, me habla, me cuenta, qué sé yo, y yo hago alguna pelotudez. Eh, entonces agarro la botellita que, que no decía esto, decía el nombre de una gaseosa. Eh, y yo le decía a ella no, vos tendrías que estar retándome porque esto parece ser una gaseosa de naranja, de pomelo de qué sé yo. vos no sabés que esto es kefir entonces eh, digo que a veces en medio de ese hacer suposiciones también la máquina está alerta a ver qué es lo que estoy haciendo ¿qué estoy haciendo? hacer suposiciones esto puede ser la orina de la mañana <risa> también puede no, ser, me siento, sí. no se nos ocurrió lo de ah, la hay una la terapia de la ter ter no, igual yo ahora dije perejil porque acaban de decirme okay. eh, que estaban haciendo perejil con, y me preguntaron si Pepino. yo tomaba y yo dije, no, yo hago justamente algo más parecido de color que yo me hago a la mañana un litro de jengibre con, este, con menta y con limón mm. eso es lo que tomo durante todo el día y me gusta. Tenía como todas cositas en la garganta y se me está yendo con el jengibre. Eh, lo tomo por eso, porque me gusta. Este, y siento que me, me está haciendo bien. Bueno, así que eh, terminamos eh, con eh, esto. Eh, es así le daría. sí. Esa sí, sí te la daría, te daría esa grajea, porque mira, las primeras frases del curso de milagros son este. Eh, no son tan difíciles de comprender, a mí se me complica un poco cuando empieza con el pensamiento de Dios y Dios y, y Dios y Dios y Dios bueno, que por supuesto no es casual, que te lo mencionen te lo hace repetir y Dios y Dios y Dios bueno, se me complica porque yo como no lo he usado mucho para vender las demás las tengo súper incorporadas porque las 10 primeras lecciones son para el mundo, que incluso les interesa mucho, nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Yo cuando veo que el mundo, que no sabe nada, ni entiende nada, ni, ni, ni importa nada, ni nada, claro. te dice, ¿qué, qué buena que está esa, ¿eh? Nunca estoy disgustado por esa le pega a todo el mundo. Y claro. Entonces, la primera no es tan sencilla. No, nada, sí, no. nada de lo que veo significa nada. La primera es medio que vi, pero es solo un día Al día siguiente, sí, si le pones un poquito de buena voluntad Nada de lo que veo significa nada, salvo por el significado que yo le di Si vos le pones un poco de voluntad, ya en la segunda te vas avivando claro. Entonces, después de repetirlo más de 20 años, como hacemos nosotras Todos los años, nada de lo que veo significa nada, salvo por el significado que yo le di. Entonces le cambio de significado. No <risa> aunque no fuera tan fácil, por lo menos reconozco que no es me el gusta, significado que yo le di. No me gusta el significado que le di. Voy y aunque cambiando. no pueda cambiarlo nunca, ¿sabes cuánto varía saber que fui yo la que le di un significado? Que el otro quizá no le esté dando. Recuperar tu poder interior. Y que el otro le está dando un significado a eso que yo no le doy y que por ahí para el otro es significante, para mí no lo es bien eso, dale, a cualquiera que no esté ni en un curso, ni en un camino espiritual un... che, le diste el significado que es para vos decía Jamila, sí. ¿verdad? para vos, sí, para vos bueno, entonces el otro puede agarrar el guante y decir sí, para mí, no levantar el guante y decir es verdad, es para mí o sea relativízamelo lejos de cualquier camino espiritual Relativízamelo. nada de lo que veo significa nada no entiendo nada de lo que veo humildad total no entiendo nada de lo que veo estos pensamientos no son no como las cosas nada. que veo en la habitación no significan nada están ahí, me lo metieron además no tengo un solo puto pensamiento propio no, Nunca. no lo tengo nada. ni siquiera porque ahora yo compré el curso de milagros ni siquiera son pensamientos propios no tengo pensamientos propios, ni quiero, porque no los conozco, los míos, los propios míos de qué sé yo, no, no sé, ojalá sí, si yo pudiera recordar cuáles son los pensamientos antes de haber salido de, de la entrepierna de mi madre, bueno, pero después a partir de la entrepierna de mi madre yo no tenía solo... Decidí vivir una experiencia sin eso. Tal cual, hoy me mandaron el, otra vez, el de que esta, este, este, este julito que tenemos acá es el dedo, para silenciar que, que sabemos venimos sabiendo todo pero que el angelito antes de bajarnos hace así para silenciar entonces este no sabemos nada no sabemos nada de nada de nada el no estoy disgustado por la razón que creo y hay otro que también está bueno en las primeras solo fases. veo el pasado solo veo el pasado solo veo el pasado en esto solo veo el concepto que tengo de esto no tengo ojos nuevos para ver a nada claro. y ni siquiera a mí mismo no tengo nuevas relaciones porque lo que hago es una repetición, y repetición, y repetición yo te recomiendo que vivas las frases del curso de milagro que las repitas como hacíamos nosotros al principio de prepo y al principio sin entender yo tenía mucho entusiasmo estaba bastante ociosa, así que las hacía en cartulina con colores este, a la palabra Dios que se repite bastante en la O le hacía la carita, la carita feliz, la sonrisa eh, pegaba esa gran cartulina en la heladera del pasaje donde yo vivía cuando recién me casé. este, Así que bueno, eh, yo te recomiendo eso, que le remes y le remes y le remes y le remes. Creando nuevos surcos sí. cerebrales. Ahí, está. Ahí rema, rema, rema el bote, nos encontraremos en la orilla. Nos encontraremos. Ya.